Ojo uh -huh. ¿europea? No se Mas aún se This could be us. So back to what I was saying. <risa> <risa> <could be> <risa> <risa> <risa> Pero eh, suscríbete para que ya usted pueda dar tu milk. voy a listar ahí, comenzó ahí ya ya están ya están ahí en sus posiciones 3 2 1 comenzó ahí está el enfrentamiento entre Bulol y Fernández no sé quién ganará a ver Bulol le golpea por ahí Fernández Fernández ala, ala, al la Fernanx intenta defenderse. oídele ya ver, eh, por el momento están yendo algo parejos, pero Volor oh, no está dándole más golpes. Ojo. Le golpea. Más o menos el loot, cada uno tiene 20 de pan, 5 manzanas doradas, full diamante con protección. Y espada diamante, arco con, eh, ¿Cómo que era? ¿Poder creo? Y... 32 flechas. Así que ese es el loot. Por aquí están algunos espectadores. Pero a ver. Estamos para ver esto. Habrán tres enfrentamientos. Y si es que ganan eh, dos. Si es que uno de los participantes gana dos enfrentamientos. Habrá ganado. A ver. Yo creo que aún les queda. Porque. Aún tienen manzanas doradas. Entonces... bien. Por eso golpean. Se golpean, bubolol, escapa con un de manzanas. perdón se está metiendo críticos. contra contraataca. Se están metiendo bastantes críticos. Está muy buena la batalla. Uff, uh -huh. uff, uh, uh, uy, uy, uy. uy. Bubolol dejó algo tocado. A ver. Bubolol come pan. Y se están enfrentando a Arco un poco. De eso están a no tanta vida. ¡Tai no! ¡GG! Bueno, ¡Uy! ¿What? Bugolol está aquí, se muere. Espérate. <risa> Ahí está, ya. Ya, ya, comenzó el segundo round. Segundo round. Fernández empieza golpeando. Bugolol está contraatacando a Fernández. Ambos en sí son, son buenos en ¿sí? PvP. Yo conozco a Bubuloli y tiene un canal con bastante pvp Pero también sé que Fernanx eh, ha jugado bastante pvp Así que... Vale Aquí lo que conviene... ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pasó aquí? ¿En serio? Ah, Gigi pues, y F por favor. Bueno gente, fue un enfrentamiento algo corto, pero igualmente Gigi a los dos. ¿Lo quieres matar? ¿Quieres matar a Ninja? Pues te ayudo. <risa> De nada.